¿Qué pasa, compitruenos? Hoy os traigo otro trucazo, un glitch, nuevo glitch, para conseguir dinero infinito, chicos, en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Ya sé lo que me vais a decir, y es que otros youtubers ya han subido este truco, pero lo han subido mal, chicos. ¿No os, no nos ¿no ha pasado que no os habéis enterado que no habéis conseguido hacer el truco? ¿Por qué? Porque se han saltado pasos y no lo han explicado bien, no todos los detalles... Eh, no sé, no entiendo por qué la gente no se prepara bien los vídeos Pero bueno, yo me lo he preparado y os lo voy a explicar paso a paso Para que lo hagáis a la perfección Así que, vamos para allá compañeros Lo primero, paso número uno, Tenéis que ir a Ciudad Pirita Tenemos que buscar un montañero en el subsuelo Para ver qué tipos de gemas nos intercambia, ¿vale? Una vez sepamos esa información, podremos seguir con el vídeo Vámonos al subsuelo, básicamente en Ciudad Pirita Según llegas, no hace falta que te, que te muevas ni nada No, no quiero comunicación local, me... Me da igual, bueno, da igual, en comunicación local, sí, sí, es para el vídeo, es para el vídeo, da igual, si lo haces en solitario, si lo haces internet, hay un montañero que en esta ciudad siempre está, y es este de aquí, ¿de acuerdo? Según vas a la derecha y subes, este montañero de aquí siempre está, es una eh, localización permanente, hablamos con él y fijaos, este es un montañero de gemas grandes, y este montañero, si le vamos a recibir objetos, nos cambia dos gemas grandes por 40 gemas pequeñas, ¿Vale? Y esta es la clave. ¿Por qué? Porque con un truco de menú, que os voy a enseñar ahora mismo, vamos a conseguir engañarle para que nos dé, en vez de 40 gemas rojas, nos va a dar 40 MTs 84 por dos gemas grandes, ¿vale? Lo cual es increíble, o sea, es, es, es acojonante. Yo ahora mismo tengo solo una gema roja, por tanto no puedo enseñaros el truco, pero os lo voy a enseñar cuando lo vayamos a hacer, ¿vale? Cuando vayamos a conseguir todas esas MTs que luego venderemos y conseguiremos todo el dinero del mundo y... Y más, ¿vale? Y más Vámonos ahora, ya que sabemos que son gemas rojas Puede haber rojas o azules, ¿vale? Son las dos opciones que puede haber Y os diré qué tenéis que hacer si salen rojas o si salen azules Es sencillo, salimos de aquí Subimos Y ahora nos vamos a eh, Ciudad Rocabelo Vamos al mapa, nos vamos a Ciudad Rocabelo Y allí está el centro comercial En el centro comercial nos venden pedestales Esos pedestales... Si encontramos un montañero que nos lo cambie por gemas, ya está hecho casi el truco. Os lo voy a enseñar. Subimos al piso número 3, ¿de acuerdo? Una vez aquí, hablamos con esta señorita de aquí, ¿vale? Y le decimos comprar. Ojito a este punto, ¿vale? Las peanas cuadradas... <risa> ¡Menudo gallo, loco! Las peanas cuadradas eh, nos los cambian por gemas rojas. Por tanto, si habéis visto que el, el montañero de... de de ciudad eh, pirita, os lo cambia por gemas rojas, compráis cuadradas, si no, compráis circulares, ¿vale? En mi caso, como han sido rojas, voy a comprar cuadradas, pero si no, circulares. ¿Cuántas compráis? Todas las que podáis, da igual el dinero que tengáis, no necesitáis un mínimo, ¿vale? Da igual el dinero que tengáis, si tenéis poco dinero, conseguiréis mucho dinero, pero no tanto como para llegar a 9999, ¿vale? No llegaréis al máximo, pero os quedaréis muy cerca y lo podéis volver a repetir, para conseguir otra vez el máximo de dinero, pero bueno, o sea que ya está, o sea lo a hacéis las veces que os haga falta, ¿vale? Así que yo voy a comprar peanas cuadradas, ¿cuántas? Voy a comprar solamente 100 para que veáis que con esto ya de sobra, o sea, de sobra. A ver, no para conseguir el máximo, insisto, pero con esto ya vais a conseguir una barbaridad de dinero. Nos piramos. Ahora, chicos, tenemos que ir a salir del centro comercial, voy a salir por el ascensor que tardo menos... Y en esta misma ciudad, chicos, hay un... Según te metes al subsuelo, hay un montañero que siempre está en el mismo sitio también. Bajamos en solitario esta vez para no perder tiempo. Y bajamos y tenemos que ir hacia abajo del todo, ¿de acuerdo? Todo lo abajo posible hasta que lleguemos a un cuadradito. Que estoy tapando con la cámara, es increíble. Pero bueno, eh, creo que sabréis llegar, ¿vale? Viendo el vídeo sabréis llegar. Este montañero nos cambia siempre gemas pequeñas por gemas grandes. Y esa es la clave. Vamos primero a darle los pedestales, ¿vale? Dar objetos eh, pe Fijaos, peanas cuadradas nos da gemas rojas Peanas circulares nos da gemas azules Si en vuestro caso, en vuestra ROM tenéis el montañero de, de Ciudad Pirita Os da azules, le dais de estas Si no, yo en mi caso pues le voy a dar de estas, ¿vale? ¿Cuántas le doy? Pues las suficientes hasta llegar a 999 No sé cuántas serán, pero creo que unas 70 80 Ahí está, ahí está Con estas ya tengo suficiente, se las voy a vender Ahí está, me cambia gemas por mi peana. Perfecto. Ahora tengo 987 gemas rojas. Entonces, si le doy a recibir. Este tipo me cambia 50 gemas pequeñas. Por... Eh... Una gema roja, ¿vale? Por tanto. Yo intento... Yo me vacío. Las 19 gemas rojas. Dame las 19 gemas rojas, por favor. Sí. Quiero 19. Ahí está. Y vuelvo a repetir el paso. Hasta que me quede sin... Sin, sin las pequeñas, básicamente. Le cambio todas las peanas. Bueno, me voy a quedar con una, ¿vale? ¿Por, qué? por quedarme con... La verdad que no tendría por qué, pero bueno, me quedo con una porque me gusta quedarme con una. Y le doy a recibir otra vez las gemas rojas, todas las que pueda. Cinco, pues cinco gemas rojas, me sirve. Ahí está. Nos quedamos con un total de 25 gemas rojas, que no son pocas, ¿vale? No son pocas, parece. ¿vale? Dirás, ¿25? ¡Qué mierda! Tranquilo. Por cada una de estas gemas rojas, el de Ciudad Pirita nos va a dar 40 MTs. O sea, una maldita barbaridad. Vámonos de aquí. Una vez llegamos aquí a Ciudad Pirita, volvemos a hacer el mismo paso, nos metemos en el, en el subsuelo y buscamos el montañero, que ya sabemos dónde está, porque está siempre ahí, así que no hay pérdida, compañeros, no hay ninguna pérdida. Derecha, arriba, y hablamos con el montañerito. Hola, montañero, ¿tengo gemas grandes? Tengo 25. Y diréis, vale, con 25 gemas grandes, fijaos, si por cada una me da 40, 40 de estas, pues yo recibiría ¿cuánto es, cuál, cuál es el máximo. A ver, dame un segundo, que lo mire. Eh. Yo le ofrezco dos. Le ofrezco 12, me daría 480 gemas rojas, ¿lo veis? Pero yo no quiero gemas rojas, las gemas rojas no valen nada. Quiero las MTs que están aquí abajo. Pues para eso pulsamos la A y hacia arriba a la vez. ¡Placa! Fijaos, mirad lo que está pasando. ¿Cuántas gemas rojas quieres que te dé? ¿Vale? Y diréis. Pero si sí, estoy en MT84, ¿se habéis dado cuenta de que ahora estoy donde la MT? ¿Qué ha pasado aquí? Acabamos de engañar al juego para que piense que yo le estoy dando gemas rojas y él me va a dar gemas pequeñas. Yo le estoy dando gemas grandes y él pequeñas, pero no, me va a dar al final las MTs. Así que le pido el máximo por 12 gemas grandes, que son realmente 24, ¿no? Me da 480 MTs. Ahí está. Ahí está, chicos. 480 MTs, 84. Esto es una maldita barbaridad. Pero una malita barbaridad, y salimos de aquí Ya no quiero nada más, no necesito nada más Compañeros, puedo salirme del subsuelo E ir a una tienda donde vais A flipar la de pasta Que nos van a dar con estas MTs. Eh, Venimos aquí, 490 Voy a vender todas menos 10 por quedarme con alguna Y fijaos chicos Fijaos el dineral El dineral que conseguimos 720.000, que de hecho yo con eso ya casi consigo el máximo Ahí está Fijaos, 928.000 que es casi el máximo o sea, es que es increíble. Si vuelvo a repetir este, este truco, me sobran MTs. O sea, ni siquiera necesito eh, gastármelas todas. Podría guardarme para cuando quisiera más dinero eh, gastarlo. Así que, con esto ya estaría. Y con esto te puedes ir a comprar todas las skins como esta, que está guapísima. <risa> O todas, yo tengo todas, ya me, las, ya, me he gastado, ya lo he hecho esto otra vez y me lo he gastado todo, me he, me he comprado todas las skins Así que nada más compañero, espero que te haya servido, te lo he explicado paso a paso, todo sencillo Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios, ya sabéis, gemas azules, gemas rojas, esto es una locura Pero podéis engañar otra vez al juego eh, Podéis hacerlo con cualquier producto de esa tienda, pero bueno, el que es rentable es ese Porque las gemas azules y las rojas son las que se realmente puedes comprar, ¿no? Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo, que será dentro de poco, que tengo ya cositas preparadas que os van a flipar. Dejad un like, hermanos. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!